No podemos prevenir todos los conflictos. Estos se van a seguir presentando. Veamos cómo podemos reconducir la situación. Prestaremos atención a comunicar eficazmente. Ya sabemos que los malentendidos propician muchos conflictos. Así que merece mucho la pena que cuidemos este aspecto, dando pautas fáciles y concretas, haciendo sugerencias y acompañando con el tono y los gestos para hacernos entender sin esfuerzo. Establecer límites, como es natural, a nadie le gusta que se los pongan. Por esto conviene fijar los contactos, usando el tono de voz adecuado y sin atacar a la persona. En lugar de decir, eres insoportable, siempre dando tormento, es mejor, no me agarres de la ropa, usa el gesto que hemos dicho para atenderte. También ayuda a explicar las consecuencias de un comportamiento, no hagas ese tipo de comentarios que me molestan. Llegar a acuerdos de conducta. Lo primordial es evitar que nuestro familiar obtenga nada bueno por comportarse mal y es muy sencillo, basta con retirar la atención cuando la persona incurre en esa conducta. Esto es lo que mejor funciona ante agresiones, demanda continua de ayuda o los gritos y llantos por captar nuestra atención. Al principio puede que insista con más ahínco, pero acabará cediendo.